De alguna forma eh, nos encontramos con otras, otras empresas y con los directivos de otras empresas eh, similares a la nuestra, cada uno con sus experiencias y, su, y sus inquietudes y, y, y dife diferentes situaciones. Eh, y Se da un intercambio interesante en, en este seminario. Eh, para nosotros es algo básico y vital. Creemos que tiene que ser una... una vinculación natural que se tiene que dar entre las empresas y las universidades. Puntualmente en este caso este, estamos muy interesados en su desarrollo. Nos parece un ámbito natural eh, de, para el desarrollo de recursos humanos para nosotros. Eh, de hecho estamos firmando convenios con, con la universidad justamente para abastecernos de alguna forma de, de recursos humanos y nos interesa mucho cuál es la dirección que le dan a la formación de esos recursos eh, porque son los profesionales que el día de mañana van a trabajar en nuestras empresas eh, y de los cuales va a depender en buena parte su desarrollo. ¿no? coincido que es vital este, la gestión del conocimiento. Eh, creo que gestionar el conocimiento de forma adecuada es lo que le va a dar sustentabilidad y lo que va a hacer que las empresas trasciendan. Eh, y ahí creo que está el desafío, ¿no? en gestionar ese conocimiento, en estructurarlo y, y lograr de esta forma que trascender este, a través del tiempo.